Sí, el tiempo. Tenía Siquio en, en línea. Bueno, está, estamos eh, eh, eh, tratando de hacer contacto ya con, con el alcalde Siquio NG de la Rosa, para aprovechar. A segunda hora tenemos a la gente de Fuerza eh, Viva eh, de Duarte y también vamos a conversar con ellos. Vamos a hacer hacemos conexión ya con Siquio eh, NG de la Rosa, quien es eh, el alcalde electo. Sí, Siquio, Siquio, buenos días. A Buen día. Sí, buenos días. Estamos en el aire ya para el programa El Toque del Mediodía, dándole las gracias. Primero, eh, eh, eh, dándole eh, gracias, Papa Dios, por eh, la recuperación <risa> del COVID-19. Y de verdad que nos sentimos contentos que esté eh, 100% ya recuperado y eh, prácticamente ya dirigiendo lo que es el destino de la alcaldía de San Francisco de Macorís. Buenos días, don Siquio. Eh, buen día. Eh, un placer saludarte a ti. Saludar a todos a través de tu programa. Este, estamos en este momento en los preparativos de la toma de posesión eh, el viernes 24 a las 10 de la mañana. Y aprovecho esto para anunciar a la ciudadanía que es un acto que se va a hacer en una intimidad. Porque eh, las recomendaciones de salud del Ministerio de Salud Pública indican no aglomeramiento de personas. Entonces ahí va a estar el Presidente de la Junta el Municipal Electoral que, el que nos va a aumentar los regidores electos y el alcalde eh, saliente y eh, el que va a tomar posesión, que es quien te dirige la palabra entonces, será un rato de 20 minutos, donde la calle saliente tendrá minuto y medio, y yo tendré minuto y medio, no para el discurso, sino para dar las gracias. Y toma posesión, porque en este momento lo que vale es lo que yo te voy a decir ahora. <risa> eh, todos juntos, porque voy a poner ese ayuntamiento al servicio de todos, de toda la sociedad civil tenemos que para enfrentar esta epidemia que está azotando el mundo y que lo está azotando a nosotros en el país también especialmente en San Francisco de la entrar en detalle. Me gustaría saber su experiencia. Sabemos que usted fue de las primeras personas y de las figuras políticas en dar positivo con el COVID-19. e Incluso estuvo internado en un centro de salud de Santiago. Brevemente, dígame cómo fue el proceso y la recuperación y ya luego que salió negativo, eh, eh, ¿cómo ha estado eh, eh, eh, usted administrando su salud para estar al 100% a partir del 24 de abril, donde toma posesión como alcalde de San Francisco de Macorís? Sí, ya yo el salud estoy al 100%. Y mis papeles están al 100% porque ya el laboratorio me entregó la segunda es eh, la tercera, después de la primera. Eh, las dos últimas de, una, de manera consecutiva he dado negativo y ya eso es definitivo este, yo durante el, el, el final de la campaña estaba en los últimos días con una gripe que se convirtió en neumonía pero ya yo no había ido al médico y entonces eh, el día 16 ya el laboratorio eh, que la neumóloga eh, de aquí, de San Francisco de Macorís que me estaba atendiendo este, me, me indicó esa prueba de una manera muy bien, muy acertada. entonces eh, salí positivo eh, a tener síntomas de fiebre este, aproveché la oportunidad de una cama que había disponible en, en la Unión Médica de Santiago y doctor Rafael eh, me, me me condujo eh, hacia esa, a ese centro ahí inmediatamente entraron al tratamiento conmigo duraron un proceso de unos seis días y mi organismo respondió eh, muy rápidamente a los medicamentos y nada más tuve una especie de dos días eh, eh, vamos a decir complicado y con alguna gravedad pues de ahí comencé a mejorar hasta que eh, me desmayaron el, el sexto día. Okay. Raquel. Don un abrazo grande virtual desde acá le saluda Raquel Ortega. ¿Me escuchas bien, Don gracias. gracias, bien? gracias, no? gracias a bueno, eh, nos alegramos. Nos alegramos de que esté muy bien y que bueno, no hubo la necesidad de ponerle respirador cuando estuvo interno y actualmente cómo se siente usted de salud. No, no, no, yo me siento muy bien. En el proceso mío ya cuando iban al proceso de buscarme un respirador comenzó mi mejoría y no sí. hubo la necesidad de llegar a eso. Este, toda la recuperación milagrosa, por eso yo aprovecho y digo que le doy gracias a Dios primero y a todas las oraciones eh, que me, mis amistades me pusieron en oraciones, y entonces eso salvó mi vida junto con el accionar de los médicos y la ciencia. Eh, don Siquio, usted estuvo en el programa nosotros antes de la campaña, antes de las elecciones. Y mencionaba que tenía su programa de gobierno y que eh, le iba a dar seguimiento al presupuesto ya establecido por el actual alcalde, Alex Díaz. Pero ahora con este panorama todo cambia. Eh, Se ha reunido usted con su equipo que va a estar en la parte eh, principal de, de lo que es eh, el presupuesto. Ha tenido contacto con los regidores ya electos para ver el replanteo que se va a hacer con el presupuesto que, que ya aprobó el alcalde actual y con el plan de presupuesto que usted tiene, porque ahora mismo San Francisco necesita todavía de nuestras autoridades para seguir combatiendo eh, el COVID principalmente con el tema de, de, de las personas que no están acatando el choque de tierra Yo acabo de decirte. Este COVID. Ahí estaremos encañonando eh, los cañones eh, para esos fines de trabajo. Sí, Marilady Veloz, una pregunta para el alcalde electo. Buenos días, Siquio, ¿me escucha? Te escucho perfectamente. A un placer Víbelos, miren, me interesa mucho saber desde su visión política cómo usted considera que se ha comportado el gobierno central de la República, aunque en ningún país estaba listo, pero respecto a las medidas, ¿está usted conforme? Bueno, eh, eh, con algunos escándalo que hubo hasta que cancelar un departamento completo eh, por irregularidades, este, la intención del Ministerio Público y del Gobierno es que radicales Conciquio, eh, ha sido una problemática eh, eh, en lo que es el mercado público. Todavía no se ha podido poner el control, a, a pesar de que tanto salud pública ya y, del mismo, y la misma alcaldía actual ha decretado el cierre del de mercado público y se ha estado sí, abriendo sí. mercado. Usted ha tenido contacto con los mercaderes ya, usted sabe, y cuál sería eh, la estrategia que usted va a, a ejecutar inmediatamente. No, a, yo estoy en una reunión con, eh, eh, participé en una reunión en el, el alcalde actual, y alguna gente interesada en la solución eh, de, de problemas del mercado. Yo no creo que ese sea un problema de tantas dificultades, porque ese mercado tiene años y años operando ahí, eh, eh, sin los problemas que se han presentado hoy. Este, ese es un problema que yo lo enfrenté en el año 98, también eh, para lo que es la limpieza y el orden, eh, se le buscó solución. Yo espero que con ese, esa misma comunicación, porque yo creo mucho en el trabajo en equipo y la comunicación entre los que tienen que participar, eh, le vamos a buscar, porque San Francisco de Marjorie le duele a ellos y me duele a mí, nos duele a todos, le vamos a buscar una solución satisfactoria. Eh, bueno, eh... Sí, Raquel. sí, don que pero usted ha visto también que se ha desacata, ha habido desacato a la autoridad, porque ha, ha habido una petición de cierre, sobre todo, y de carácter obligatorio, sin embargo, está abierto y unas cuadras más adelante se creó otro, otro mercado, como pudiéramos decir, satélite improvisado, que entonces obliga esto a contaminar un poco más la situación que estamos viviendo en San Francisco como un un foco importante del país la solución debe ser drástica le había, le había contestado a ustedes de que siempre el mercado ha estado operando ahí con un número y una cantidad de vendedores esos nuevos vendedores fueron los que se salieron y se trasladaron a, a Policarpio Mora el Policarpio y en un momento la avenida Libertad la, lo primero es la autoridad hay que respetarla y hay que darse a respetar por eso que yo hablo de diálogo por eso que yo hablo de participación y eso es lo que yo pretendo hacer porque a ellos hay que darle a entender que ellos también son franco, macorizanos y ellos tienen que colaborar con el orden volver al orden en que estaban y a eso le vamos a buscar soluciones no te puedo no te la puedo dar porque todavía yo no me he reunido con los representantes de, de, de los líderes de ese sector del comercio que es el mercado pero cuando yo esté directamente y ya yo siendo alcalde una solución satisfactoria le vamos a buscar Así que eh, eh, eh, actualmente la alcaldía está trabajando a un 60% quizás. Eh, ¿qué, ¿Qué plan tiene usted ya como alcalde electo para comenzar el, el lunes? Vamos a, a decir, eh, porque... ¿verdad? Eh, no, nosotros, nosotros arrancamos el, el, el, el, este sábado. Porque este sábado y domingo, eh, en las alcaldías de los nuevos alcaldes que vienen por vía del PRM, Partido Revolucionario Moderno, eh, por eh, iniciativa y recomendaciones del próximo presidente de la república, nuestro candidato presidencial, licenciado Luis ¿Estaría usted, eh, don Siquión, estaría usted encabezando esos operativos, o sea, físicamente? Estaría ¿tarece? encabezando, me estaría este en el trabajo de campo, como dice, este, estaría eh, al frente de la de unidad. Usted mencionó del de candidato presidencial de su partido PRM, Luis Abinader A propósito, se hizo una reunión que se estuvo pasando por aquí, por esta planta televisora de Telenor, eh, con todos los alcaldes. Y decía Carolina Mejía, alcalda, alcaldesa electa por el grupo nacional, sí. de que lo primero que tienen que hacer los alcaldes es su declaración jurada. ¿Ya usted preparó la suya para presentarla, señor? La, la, la mía está permanente porque la mía está depositada en impuesto interno como comerciante que yo soy. Entonces yo lo que voy a, a revisar, para, si hay que mandar otra para mandarla. que la deposite <risa> <Yo> <risa> tengo, una, una, ¿sí? tengo una reforma porque eh, yo tengo que hacerle eh, un bien una propiedad X que no esté, puedes ponerla sí. Marilei uh, Veloso, adelante con tu pregunta en la semana pasada la Organización de Estados Americanos OEA ya presentó de manera formal al país eh, no, no, no, no, no, no hizo principio. comienza otra vez ok la semana pasada, la OEA, Organización de Estados Americanos, dio de manera formal el informe sobre lo que pasó el 16 de febrero con el voto automatizado, proceso electoral que le afectó a usted y a otros candidatos. Eh, ¿Usted está conforme y cree que benefició al partido de gobierno que se diera bajo esta circunstancia en la cual el país está en crisis? Bueno, a, al partido de gobierno no lo puede favorecer, que fueron eh, eliminadas, canceladas a las 11 de la mañana. Entonces, hubo pues una falla eh, eh, de, de falta de capacidad eh, administrativa, porque cuando usted orienta un trabajo para un día y no se puede ejecutar, hubo un fallo, y un fallo es por falta de capacidad en alguna área. Entonces, eso no le puede dar popularidad a ningún gobierno, eh, porque primero que ha habido el derroche de dinero malgastado como lo hubo con aquellos aparatos del cuatrenio pasado. Yo espero que esas sean eh, cosas que pues, podamos ir solucionando para siempre eh, porque es eh, discuido eh, descuido, no sé cómo llamarle falta de capacidad. Hay muchísimos términos que no quiero en este momento, pero este, tengo que decir eh, que un fallo, un fallo, grave. Sí. Raquel Ortega, una última sí, pregunta. don Siquio, por supuesto que estamos inmersos eh, en, el, en el tema que preocupa a toda la humanidad, la pandemia del COVID-19. Hay un reto para usted grandísimo, sobre todo porque nadie pensó de que estas circunstancias se iban a dar. Y para usted y para todas las autoridades que van a asumir... Pues eh, 24. Eh, le, pongo, eh, le pongo un ejemplo breve, don Sitio. Porque ningún ayuntamiento es responsable directamente, que no sea como yo he expresado, de colaborar abiertamente y permanentemente mientras eso esté. Eh, correcto. Pero, don Sitio. Lo importante es eh, que te quiero destacar, es eh, que nuestro candidato presidencial eh, ha sido de los dominicanos que más se ha interesado en aportar y colaborar para erradicar esa epidemia ...correcto... Correcto. la pregunta está es está montando y está y está estado dando permanentemente colaboración de mascarilla de todo tipo de utensilios estamos hablando de un hospital en la veja y de otros hospitales así mismo querían montar un hospital móvil en San Francisco de Macorís es decir que estamos en un partido un candidato eh, que lo acabe, pues somos eh, seguidores de ese, ese líder político que está consciente de la obligación eh, que es la salud para el pueblo dominicano y en especial con este caso del coronavirus. Entonces, bueno. yo la... La pregunta, es, la pregunta es que otras, otros ayuntamientos, como el caso de Santiago, han tomado medidas drásticas muy fuertes de vigilancia a raíz de que el distanciamiento social es lo que puede asegurar que se vaya eliminando el COVID, sobre todo estos, las cantidades de contactos y, y personas contagiadas. ¿Aquí usted pudiera asumir una medida drástica también para eliminar esas y poner control obligatorio en las filas tediosas que tenemos en los bancos y supermercados? donde no se está guardando el, el distanciamiento social, que es una de las medidas que la Organización Mundial de la Salud dice que obligatoriamente debemos asumir. ¿Usted también tomaría una medida drástica como ellos que han anunciado allá en, en camión de bombero y todo, de que mojarían a la gente que no guarde la distancia social en las filas? Dicen que cada maestro tiene su librito diferente. Sí. A mí me gusta el diálogo, a mí me, yo creo mucho en la educación, en uh -huh. educar a la gente por eso hablaba el diálogo que yo cuando fui alcalde sostenía con los miembros del, del mercado y, y en, en aquella ocasión entendieron y colaboraron este yo todavía no me he sentado en la primera mesa como alcalde y poner uh -huh. el ayuntamiento al servicio de combatir en San Francisco de Macorís eh, eh, entonces con eso te digo que debe dejarme que yo comience para saber la medida la práctica que vamos a tomar porque la normal es, hay que continuarla así eh, eh, que ya para finalizar un último mensaje a, a la población ya usted como prácticamente es el nuevo alcalde eh, del periodo 2020-2024 dos días sí, sí, sí, lo que yo quiero decirle yo quiero decirle que a de trabajo y que ese ayuntamiento eh, es de todos los colores es de, de toda la gente y que vamos a trabajar con la sociedad civil completa sin importar colores de partido todos debemos participar y todos debemos ayudar y que ese ayuntamiento estará, estará al servicio de todo bueno, gracias Siquio NG de la Rosa Alcalde electo por eh, San Francisco de Macorís, ahí ustedes escucharon el próximo sábado es la ceremonia totalmente tímida con pocos minutos eh, para hablar. Eh, entendemos entonces que el alcalde eh, Alex Correcto. Díaz no tendrá tiempo para eh, presentar sus memorias. Ya el, el presidente de la Sala Capitular. Richard Richard, Richard. Richard. Perdón. Eh, Tejada. Richard Tejada nos envió eh, su presentación de memoria, nos la mandó vía WhatsApp, que luego vamos a estar hablando con él posiblemente mañana, pero el alcalde todavía no ha hecho su presentación de memoria eh, de este año y todavía no sabemos. Eh, y ojalá y le invitamos al alcalde al día, reiteramos nuestra invitación, que siempre se la hemos hecho, al alcalde porque el comunicador es más fácil de comunicarse, pero el alcalde es un poco difícil. Para que nos hable de cuál será el programa, eh, cuáles serán las personas invitadas, si se va a transmitir en vivo a través de Telenor o por qué medio se va a transmitir. Porque eh, al, al, al tomar las medidas, como acaba de decir eh, el alcalde electo, el eh, G de la Rosa, de que no se va a hacer eh, una ceremonia abierta. Pero entonces eh, eh, es es propio de que la alcaldía actual eh, la transmita, sea por este medio de Telenor o por algún medio y que nos lo deje saber a toda la población para estar al pendiente. Pero el alcalde Alex Díaz hasta ahora hasta ahora no no ha dado declaraciones en vivo a ningún medio. Quizás ha mandado nota de prensa, pero a medio no se lo ha dado. Ojalá el alcalde, si no está viendo, que me llame y, y aunque tengamos que, que, que romper el guión que tenga, tenemos para hoy, lo rompemos para que el alcalde actual diga cómo va a ser y aproveche para que diga su memoria. Si no puede hoy, eh, mi hermano Alex Díaz, mañana eh, le damos el, el tiempo completo para que nos diga su memoria, eh, qué va a entregar, cómo se va a hacer el cambio de, de, de mando eh, y qué va a hacer también con nuestra, con nuestra eh, alcalde luego de salir de la alcaldía. O sea, creo que el pueblo necesita. Sabemos Entonces, que tiene una empresa, un... Roberto. Seguir ¿Sí? con su empresa, seguir con su empresa, con lo que le ha dado 100% de importancia. Bueno, y él tiene toda la razón en ese sentido. Ahora, en Dominicana se dice mucho, no es cómo se comienza, sino cómo, cómo, cómo se ¿Cómo termina. Se termina. ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo? como que él no está terminando muy bien, pues sobre todo porque demostró deficiencia en el manejo de situación de emergencia y de crisis, que para todos, como tú bien has dicho y como todo el mundo sabe que es nuevo, la, eh, nadie lo esperaba, nadie estaba preparado, pero hay quienes han mostrado bastante inteligencia en asumir su cargo y su responsabilidad frente a la ciudadanía, sí. votó por ellos y que confió en ellos. Entonces aquí hubo mucha negligencia, mucha deficiencia en ese sentido realmente. O sea, será recordado para la historia. Bueno, así es. Eh, nosotros mismos eh, nos, nos llevamos unas imágenes donde él estaba dirigiendo eh, lo que es la terminación del letrero que está en la salida a Santo Domingo, específicamente eh, frente a la ferretería Mis Reserva, Y él estaba dirigiendo ahí, o sea que el alcalde está luego que salió totalmente negativo o recuperado y debió, debió de hacer presencia en, en muchos operativos y tener más contacto con la gente que lo eligió y con nosotros los medios es eh, un poquito irónico siendo eh, uno de los comunicadores principales de esta planta televisora de Telenor, con el programa de mayor rating, el eh, no ceder a nosotros los comunicadores